Hola amigos, eh, vamos a hacer un corte que me han pasado por Instagram, eh, no, me, no, no preguntan nada y solo nosotros vamos a ver, pues como lo hacemos en clase, qué estructuras vemos y cuál es la historia de la región. Venga, entonces empezamos, Sofía, que es la única que se presenta en geología, eh, qué estructuras vemos, ¿esto qué es? Una falla. Una falla. Esto es una falla y esto es una falla inversa. Inversa. Hoy no te lo he preguntado, se me burro. El 12, ¿qué es esto de aquí? Un dique. Un dique, es una intrusión, una intrusión un dique. ¿Esto de aquí qué es? Una intrusión magmática. Que se llama, batolito. que tiene forma de hongo, esta se llama batolito. Batolito. ¿Y esta? Aureola Una aureola de metamorfismo. aureola de metamorfismo. Suele ser de, cor de corneanas. corneanas. Ahora, ¿qué más vemos? Un volcán. Un volcán aquí. Esto sería un volcán. Esto que es la base. Andesitas, toma tío, pero que más vemos? Un valle glacial, un valle glacial, ¿por qué? Porque es redondo, porque tiene forma de U, uh, es muy abierto. Pero es que en este además aparecen las terrazas glaciales, dos son gravas y arenas, estos son depósitos glaciales. Falta la, la, la primera glaciación que ya sabré habrá primera, segunda, tercera, cuarta. Estos son las terrazas glaciares y esto será un valle glacial. ¿Y esto qué será? Si esto es cástico. Este hueco que hay por aquí, donde se meten los esqueólogos. Una cima. ¿eh? Una cima, porque si nos vamos al 3... Es yesos masivos castificados. ¿eh? Castificados uh -huh. es que el agua va excavando por ahí, haciendo cuevas, simas y demás. Si nos ponen en un corte norte y sur, hay que buscar qué? Un basculamiento. Hay que buscar un basculamiento. Y en este caso vemos que todo esto, ¿hacia dónde está basculado? Hacia el norte. Hacia el norte. ¿Eh? Entonces hay basculamiento. Vasculamiento al norte. Norte. Vale. Entonces, empezaríamos la, la historia de la región. ¿Sí? Venga, vamos a hacer esto ya. Eh, normalmente en algunas selectividades se la hacen por guiones. A mí me gusta la novelada, pero bueno, si la hacemos por... Vamos a hacerla 50-50. Novelada y por guiones Venga, empezaríamos Como siempre Hace millones de años Hace millones de años En un océano primitivo En océano Primitivo Se sedimentaron Es que es tan bonito decir eh, Pizarras, el 9 No, tío, pizarras no Pizarras no se sedimentan Pizarras se metamorfosean Se sedimentaron arcillas, arcillas, y limos, que por metamorfismo dieron las pizarras, pizarras, ¿Eh? vale, me extraña, me extraña que esto sea metamórfico y esto es sedimentario y estas calizas no hayan metamorfoseado, porque, eh, uf, no sé si es que eh, eh, no quiso dibujar más negro por aquí pero todo esto tendría que estar dibujado de negro y entonces sí que sería creíble pero es que aquí no lo, no lo veo pero vamos me imagino que todo esto sería metamórfico y esto sería sedimentario si esto es metamórfico y esto es sedimentario esta línea de ahí que es una inconformidad Una inconformidad. Vale. Ah, me da el que me quedan pizarras eh, y luego se sedimentó 8, se sedimentó 8 y 7 en inconformidad. Pero no se sedimentó primero 8 y hubo un plegamiento de 8 y 9. Porque la 7 no está plegada. Es que lo de abajo también está plegado. 8 y después 7, primero. 8 y 7. Es que como sabes que la 7 no está plegada. No, es que no, no, no lo veo así como bien dibujado tú. Bueno, ocho y siete eh, en inconformidad. Después hubo un plegamiento. Se tuvo que plegar todo esto porque está ondulado. Si es un plegamiento de materiales que eran del Cámbrico, pero también del Jurásico, eh, si es del Cámbrico o del Jurásico, eso ya es en la orogenia alpina, porque no puede ser ni la caledoniana ni la arceniana. Plegamiento en orogenia alpina. Después... Eh, erosión hasta formar una penillanura, ¿no? Erosión sí. Erosión Hasta formar una penillanura Penillanura O sea, en, durante el plegamiento eso tuvo que salir fuera del nivel del mar Se erosionó hasta formar una, una penillanura Y hace un día con... eh, Espera, espera porque porque después del plegamiento y de la erosión antes del plegamiento y, la de la, y, de, y de la erosión tendría que haber este dique y la falla es antes ¿no? porque el dique corta la falla y la falla antes espera eh, sería eh... madre que me parece la falla inversa los dique y la erosión. Bueno, vamos a ver, pegamiento, a ver, pegamiento, eh, falla inversa, ¿eh? sí, falla inversa, falla inversa. Como el dique corta la falla, el dique es posterior. Dique 12. Del amprófilo. Dice dique 12, y sí, del amprófilo. Siempre la historia poner lo máximo posible. Dique 12 del amprófilo. Esto sube fuera del nivel del mar y entonces se erosiona. ¿no? Erosión. Lo, si, on, y penillanura. Y vea. efectivamente. Aquí vendría una, una sedimentación posterior de 6, 5 y 4, pero estaría en una discordancia erosiva y angular. ¿eh? Esta también la tenía que haber puesto en rojito. O sea, discordancia erosiva y angular con qué? Con 6, 5 y 4. Eh, con las brechas, las arcillas y las arenas con numulites. Arenas con numulites quiere decir que esto ya es la terciaria. Eh, terciaria. Sedimentación de 6, 5 y 4 en la era terciaria. Los numulites es un fósil vía de la era terciaria. Eh, después, ¿qué pasaría? Masculamiento. Muy bien. Basculamiento. Ni ento ¿Hacia dónde? Hacia el norte. Hacia el norte. Pero porque eh, en la derecha está hacia el sur también. Porque hace como un anticlinal. Hace como un anticlinal. Entonces está en el ¿no? Claro. Es que es un gran anticlinal y aquí. Si no se viera esto, estaba claro que era un basculamiento. Si no, mira, no vamos a poner basculamiento y vamos a formar eh, un gran anticlinal. Porque, claro, no bascula hacia el norte, porque aquí, por ejemplo, estaría como basculando hacia el sur. Lo que es, es un gran anticlinal. Entonces, 6, 5 y 4 es la terciaria y... Eh, se forma un gran anticlinal, esfuerzos compresivos. Seguro que nos dejamos algo en la orogenia alpina. Vamos, estamos ahí. Sube fuera del mar y erosión, ¿no? Hasta formar otra epenniánula. Erosión. ¿Y qué es un dea? Erosión. Vale, erosión. Aquí otra dea. ¿Eh? Vamos a ver. Aquí hay una discordancia erosiva y angular. Aquí. ¿Eh? Esta es una discordancia erosiva y angular es esta DEA? DEA. DEA 2. La DEA 1 era esta. Mm, esta. Esta es la DEA, discordancia erosiva y angular. Esta es la DEA 1. Esta es la inconformidad. ¿Qué más? ¿Por dónde vamos? Ve a dos, que es esta. Ve eh, a dos. Sedimentación de... Los yes son masivos, ¿no? Pero y, y la... Ahora claro, de la ahora, ahora, ahora te lo explico. Sedimentación de tres. Es que esto... Esto lo vamos a poner al final porque no tengo ni idea cuándo va a ser. ¿eh? Si tuviera que apostar, sería sale el volcán y sale esto. Entonces voy a apostar por ahí, ¿vale? Porque ya que tenemos una intrusión magmática que forma un volcán, pues que hay una extrusión magmática que forma batolito y la viola. Pero bueno, sí. sedimentación de tres. Después, ¿qué viene? No sé, sí, no. Eh, no, porque la cima lo hace el agua líquida después vendría una glaciación ¿eh? glaciación y valle glaciaciones porque hay varias glaciaciones que forman valle glacial terrazas glaciares Valle glaciar en forma de U, terrazas de glaciares, después viene eh, erosión kárstica que forma una cima. Y por último, eh, volcán. un volcán, volcán 1, y probablemente ya que sale del volcán 1. Eh, hay una intrusión, aquí no se puede saber más o menos, esto podría ser al principio de todo, porque no corta nada y no sabemos situarlo, pero yo apuesto que sea volcán 1, intrusión del batolito y aureola del batolito 11, y aureola metamórfica de corneanas cordeana, 10. ¿Estaría? ¿Eh? Sí. Vamos a repasar. Hace millones de años, en un océano primitivo, arcillas y limos eh, formarían las pizarras 9. Eh, Hay una inconformidad entre 8 y 7. 8 y 7, que son calizas con ceratites eh, ya, del, de, ya del, del Jurásico y areniscas y conglomerados. Después, eso se tuvo que plegar en la rogenia alpina, eh, porque la caledoniana y la arciniana son de la era primaria, eh, y aquí, como hay ya fósiles eh, de la era secundaria, tiene que ser en la alpina. Eh, una falla inversa, eh, porque es una falla inversa? Porque el niño bajaría por aquí por gravedad, pero no sube para arriba. Si esto es un tobogán, el niño sube, falla inversa. Después, como el dique corta la falla, dique número eh, 12, un dique de lamprófido, después vendría una discontinuidad erosiva y angular, porque lo de abajo con lo, lo, de, lo, de, lo de, eh, hay una erosión y está en diferente ángulo. discordancia erosiva y angular. 65 5 y 4 en la era terciaria. 654 y 4 en la era terciaria. ¿Por qué? Porque hay numulites, que es un fósil guía. Estas cositas redonditas que parecen monedas. Es un numulites, del, es un fósil guía de la era terciaria. Gran anticlinal, media por el basculamiento, me ha dicho Sofía que me fijara con esto de aquí que no fuera burro, es verdad, es un gran anticlinal, si el corte fuera hasta aquí parecería un basculamiento, pero así es un gran anticlinal, o sea, sigue la orogenia alpina plegando eh, materiales. Eh... Ya, pero entonces esto tendría que haber salido un poco dobladito, y la falla también un poquito dobladito. Pero bueno, es que eso lo dibuja gente, porque que lo dibuja y ya está. Si aquí ha habido un gran plegamiento que forma este gran anticlinal, esto de aquí abajo no puede quedarse tan, tan bonito y tan perfecto. ¿vale? Eh, tendría que haberse doblado, esta falla aparecer así, este dique aparecer así. Este sí, este que salga recto porque es el único, no hay problema, pero... Los anteriores a este gran anticlinal tendría que haberse dudado un poquito. Bueno, vamos por aquí. Gran anticlinal, esfuerzo compresivo, Rogeria Pina, erosión que formará esa discontinuidad erosiva y angular, erosiva porque erosiona y angular, mirad, porque está en diferente ángulo. Eh, sedimentación de tres de esos yesos masivos castificados. Eh, glaciaciones valle glacial que erosiona en forma de U, terrazas glaciares, pasan la, la época glaciar, viene el agua líquida, erosión cástica que forma una cima por último un volcán, y apostamos a que también se produce en este momento la intrusión del batolito 11 y, lo, y la aureola metamórfica 10. ¿Qué? Ahora vas y lo cascas. Pues Sofi, va, va a ser el último... <risa> cortecito del año. Para despedir el año, para despedir el curso, un cortecito bastante completito de alguien que me la manda por Instagram para mortificarme el día. Pero bueno, aquí hay de todo y sí que es verdad que es de los más completos que he visto últimamente porque aparece prácticamente de todo. Suscribiros al canal, darle like y bla bla bla, bla, bla. Repasando, repasando, me ha salido otra cosa, mirar el dique, el dique que está cortado por ahí arriba, está cortado erosionado, esto es material no sedimentario y esto es material sedimentario, esta rayita de aquí es una inconformidad, todo lo demás es discontinuidad, erosiva y angular, pero este trocito, inconformidad. Siempre me dejo algo, che. Nos habíamos dejado que aquí hay una discordancia erosiva entre los depósitos estos eh, glaciares o fluviales y los yesos. Hay una discordancia erosiva que no habíamos apuntado, nos hemos acordado aquí al final.